San Marcos, evangelista. El evangelista Marcos nació en una familia hebrea acomodada. De su vida se sabe poco o solamente lo que narran los hechos de los apóstoles y algunas cartas de los santos Pedro y Pablo. No fue discípulo de Jesús, aunque algún investigador experto en su historia lo identifica con el hijo de la viuda María, que siguió a Jesús luego del arresto en el huerto de Getsemaní. Marcos colaboró con Pablo Apóstol, quienes se conocieron en Jerusalén, viajó con él a Chipre y, más tarde, a Roma. En el año 66, San Pablo escribe a Timoteo desde una cárcel romana, «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio segunda de Timoteo 4,11». San Marcos en el camino de la evangelización. San Pedro cita a menudo el nombre de Marcos. En su primera carta, la iglesia en Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, lo saluda, lo mismo que mi hijo Marcos, Después de que Pedro fuera liberado milagrosamente por los ángeles de Dios de la prisión, Pedro se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Luego de la muerte de Pedro, se pierde la pista de Marcos. Una antigua tradición lo sitúa en Egipto como evangelizador y fundador de la iglesia en Alejandría. Otra, refiere que antes de ir a Egipto viajó a Aquileia, en el norte de Italia, para ocuparse de la evangelización de la zona nordeste del imperio. Allí convirtió a Ergamora, que fue el primer obispo de la ciudad. Tras salir de Aquileia, parece que, a causa de una tempestad, llegó a las Islas Rialtinas, núcleo originario de la futura ciudad de Venecia. Allí soñó con un ángel que le prometió que en esa tierra dormiría en espera del último día. Fue llamado el taquígrafo de San Pedro, por haber transcrito todas las predicas del mismo y sus escritos fueron lo más objetivo sin adherirse a su concepto personal, su Evangelio está lleno de vida. Por San Marcos fueron obrados muchos milagros en el nombre de Jesús. El testimonio supremo de San Marcos, el evangelista Marcos, se dice que murió probablemente entre los años 68 y 72, en Alejandría de Egipto. En los actos de Marco del siglo IV está escrito que un 24 de abril los paganos lo arrastraron por las calles de Alejandría, atado con cuerdas por el cuello, y luego lo arrojaron a la cárcel. Allí fue confortado por un ángel. Al día siguiente sufrió el mismo tormento, y murió. Su cuerpo había sido destinado a las llamas, pero fue salvado por los fieles y sepultado en una gruta. Desde allí fue trasladado, en el siglo V, a una iglesia. Según una leyenda, en el año 828, ante la amenaza de los árabes, dos mercaderes venecianos llevaron el cuerpo a su ciudad y allí permanece sepultado en la basílica dedicada a él. Algunas reliquias suyas se conservan también en el Cairo, Egipto, en la Catedral de San Marcos, sede del patriarca copto ortodoxo. San Marcos es el patrón de los notarios, los vidrieros y los ópticos. Es venerado como santo por varias iglesias cristianas, además de la católica, entre ellas la ortodoxa y la copta, que lo considera su patriarca. San Marcos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. No olviden compartir, suscribirse, darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que recibimos nuevo material. Con María como protectora y abogada nuestra, Dios les bendiga.